El número de discapacitados es muy alto, es un, es un número, ahora no lo recuerdo de memoria, digamos, está en el informe, pero bueno, ahí este, la, el baremo nos permite dividir en discapacidad severa, media y, y leve, digamos, y lo que trata, digamos, justamente la ley es de apoyar sobre todo la discapacidad severa a través del sistema de cuidados y de asistentes a la dependencia. ¿Están más incorporados en este momento? Sí, yo creo que sí están más incorporados. La accesibilidad ayuda. Eh, en muchos organismos públicos se cumple a rajatabla, digamos, la, el cupo digamos, laboral. En otros todavía no. Y la Oficina de Servicio Civil está este, planteando, digamos, este, que las vacantes sean cubiertas de esa manera. Pero en muchos ya, ya eso se está haciendo. Y a mí me parece que. Eh, Todavía queda, digamos, un problema importante en el interior del país, donde hay menos visibil... el problema está menos visibilizado y la oferta de servicios es menos todavía potente, digamos. ¿no? Creo que en la zona metropolitana del país ya hay una respuesta que va tendiendo a adecuarse a las necesidades de, de quienes sufren distintas discapacidades. ¿no? En el interior se debe trabajar más. Se debe a... De hecho, nosotros ahora estamos haciendo digamos, un abordaje en Artigas y lo vamos a hacer en algún otro departamento para llegar a zonas dispersas del departamento, bajo una experiencia que la experiencia ecuatoriana de la, la operación, ahora este, no recuerdo el nombre, pero que Ecuador firmó un acuerdo con nosotros y estamos utilizando esa metodología para llegar en Artigas a la población dispersa.